Buongiorno cari amigo, buen pomerillo a todos y las personas que nos guarda el giorno de hoy Vamos a fare nuestro primo allenamiento per la esquina En español, la espalda Hoy vamos a utilizar este pesi. Si tú no hay un pesi a casa, no te preocupare Prende una confezione de agua, cualquier cosa que sea pesante Y così fa el ejercicio, così no son excusas pero no fare actividad física ok vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad en nuestra en nuestra espalda vamos a adiventarlas un poquito tónica tónica tónica tónica muevo un poquito abro queudo abro queudo voy a hacer cuatro ejercicios cuatro ejercicios para adiventar esa espalda <risa> grande claro me manca me manca un poco imparar a hacer la pose cierto no? yo, yo, pero con este ejercicio con el, el peso te fa benissimo. aunque con la presión son los ejercicios más eficaces para abrir un poco la espalda así grosa tipo como un ¿no? no. <risa> ok perfecto Me a la espalda detrás detrás avanti su, en yu abro chiudo. Abro, chiudo, ah, nuevamente. Ok, perfecto, perfecto. Ok, eh, como podéis guardar, es He portato el peso. Importante, si tú voy más volumen a per, per tu esquina, debe aumentar el peso progresivamente. En total, yo estoy usando 2 manubri, ogni manubri de 10 kg. Tú puedes modificar las repeticiones, aunque el peso. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio vamos a hacer el, el rematore el rematore ok vamos a iniciar una, una picola, Ok, una picola, una picola llamatina así vamos a iniciar nuestro primo ejercicio vamos a hacer eh, un rematore vamos a remar en español sería el serrucho vamos a usar solamente un solo brazo un solo brazo Vamos a fare este movimiento, esciena dirita, esciena dirita, un punto de apoyo, con emitiamo qua el agua. Vamos a fareco este movimiento, guarda. ¿vale? Brazos siempre diritti, vamos a fare. uno, così, lentamente. 2. 3. 4. 5, lento lento. 6. 7. 8. 9. 10, 2 in più, 2 in più, 1 in più. Ok, perfetto. Abbiamo fatto 12. Adesso voglio cambiare. Voglio cambiare. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Si Se sto registrando o no? <ride> Qualcuna volta io registro, faccio l'allenamento e non registro. Ok, perfetto. Piego il ginocchio, schiena dritta, vado avanti. 1. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 y 12. Perfecto, se siente un poquito la fatiga en la espalda, cierto. Cuando elaboramos la esquina, también elaboramos un poco el bicipite porque el bicipite te hace la tracción, pero el pero el músculo principal es en la esquina. Adesso, un poquito de hidrataciones. Que viva el caldo, que viva el estate. Ok, perfecto. Cambio, cambio la mano nuevamente por la que hemos iniciado. Vamos a repetir la, nuestra segunda serie. Yo con estos ejercicios, yo los concilio que, lo que tú lo repitas a ti man, al menos de 2 a 3 voltios. Modificando el peso. Nessuno te regala niente. Tu costa. Esquina schiena di ritta guarda. ¿no? El man, man, mano avanti. Adesso vamos a farlo così. Largo y chiudo. 1 2 3 4 avanti 5 6 7 8 9 10. Estamos lavorando con 10 kg. Un tizio Ok, tú puedes prender 10 kg, 20 kg, puedes prender una confesión de agua y fa lentamente el movimiento. Igualmente lo estáis elaborando la espalda, ¿no? La esquina, la esquina. Yo me confundo porque eh, en español es espalda y espalda en, en italiano son hombros. Ustedes, una, una confusión. Estamos elaborando nuestra esquina. Cambio, cambio, esquina directa. Vado avante. Uno, dos. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tira, tira, 2 Perfecto Ya hemos faltado nuestra <ríe> Nuestra segunda serie para laborar la, la izquierda, la izquierda Ok, a eso fue una piccola pausa eh, y nuevamente vado con la tercera serie siempre para el brazo contrario contrario hoy yo lo voy a repetir tres vueltas en ejercicio Tú a casa lo haces cuatro cinco vueltas todo depende la tu motivaciones y la bolia de de melulares. ok vamos a hacer la última con el el remo, el remo, el remo en español el serrucho, serruchando ta ta ta ok, izquierda dirita nuevamente Vamos abrirlo largo, largo, 1, 2, guardo de frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, eso se siente, se siente, se siente. Se siente, se siente, se siente, eh, eh, se siente la, la esquina, ¿no? Aunque el brazo. Ok, cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Última, última. Última y cambio de ejercicio. Guarda la, la posición, la postura. Esquina directa. Y se va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, 1, 2. La esquina, aunque se puede elaborar con la, con la polea en palestra, haciendo siempre el rematore, hoy lo estamos utilizando con el manubrio, aunque otros ejercicios que, son, que yo concilio para diventar esa esquina grande, tónica y fuerte, le traccione, le traccione. Uno de los mejores ejercicios para meterte siempre en forma Yo las la izquierda un poquito así pues un poquito larguina porque primo jugaba palabolo para ahora Para un poquito así larguina Pero aunque fue llevo tantas tracciones De eso facho pocas tracciones Pero facho ese ejercicio Fisi más Ok, nuestro segundo ejercicio que hoy ya que propongo Vamos a hacer el, el rematore con, con los due, due manubrios Siem, siempre el busto, el busto, el busto flexo, lo faccio vedere. Prendo, a eso sí, a eso el ejercicio se va a hacer tiro porque vamos a utilizar 20 kg. 20, 20, 20. Vamos a hacer 10 repeticiones. 10 repeticiones, vale. Esquina, guarda ¿vale? la esquina. Esquina, cosí. Esquina, dirita, se va. Pliego ginocchio, banda ¿vale? y se va. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en più, 1 en più, ah. madonna se siente aunque el brazo se siente un poco la fatiga, le recuerdo a todas las personas que ancora no se sé han si inscrito, inscríbete a este canal, me podete escribir, Pablo. volvelo un più pesante, uno più leggero voglio aumentare il braccio voglio dimagrire io ti rispondo, ti posso dare un consiglio non ti cobro niente, tutto gratis, gratis, gratis solo devi darmi un like e condividere il video ok, perfetto, perfetto, perfetto eh, un goccino di acqua che non manchi la buona idratazione non dimenticare de en este estate de, de manjar tanta fruta, tanta verdura, la hidratación, eh? Importantísimo, dormir bien. En, en este momento me está en la sanzara a masacrando. Bastarda, ah, bastarda. Despiace la sangre lenata. Ok, vado con la segunda serie, lo voy a hacer así de lado, así guardate el movimiento, guarda, guarda la esquina mía, dirita y vado avanti. Guarda qua Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 1, 2, del bosco per 2, la 3, la ay 4, 5, se siente, se siente. 7, 8, 9, 10, Tres volteas a semana, tres volteas a semana. Solo con una vuelta no va bien, no va bien. La gente vole todo fácil. Y cree que con sus con una sola vuelta va a estar siempre en forma, ¿no? Tú debes de crear buenos hábitos. Hoy hay falta cuesta. Domani puedes reposar. El próximo giorno hay un, un poco de abdominales, abdominales. Y el próximo, y, y después del próximo giorno nuevamente un poquito la... En la esquina y no dimenticare, importantísimo, alenar la gamba, porque no podemos estar así, grosso y soto, así con el pies de espagueti. No va a ver, debíamos siempre de cercar el equilibrio. El equilibrio, importantísimo. Ok, vamos a hacer el último, el último, el último, el último para cambiar. Siempre que prendamos un peso, prendámoslo con la fuerza de, de la gamba, così está, esciendo, está, así, échalo. <ríe> vamos a hacerlo nuevamente de qua Va, incendo, ok? Mi e si va, se va. Uno, lento, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Uh, saltava da... Estoy laborando con 10 kg en un brazo, tú lo puedes modificar, puedes laborar con 15, puedes laborar con 3, con 2, te le recuerdo, tú no compites con mí, tú compites con tu exceso. siempre se será uno más fuerte de ti, uno más débil, uno más rico, uno más pobre, uno más grande, por lo tú compites con tu exceso Ok, vamos a andar con nuestro tercer ejercicio. Nuestro tercer ejercicio vamos a hacer siempre el con un brazo, pero vamos a hacer esto. Torsione, torsione, vamos a torcer un poquito la espalda, la, la, la, la espalda. La siempre el busto flexo, prendo el peso y facho así. Tra, abro, hago esto. Tra, abro, abro, así. Estimulo el, el músculo por otro ángulo cuando yo abro. Tra, ¿ok? Eh, yo esto lo voy a hacer. Siempre con el exceso peso, siempre con el exceso peso. Con 10 kg iba a ver de porque tampoco no volvió que divente así grosa mi, es, mi esquina, ¿cierto? Con un solo ejercicio, no, pero a medida que yo me aleno y facho otros ejercicios, el músculo a memoria. Ok, vamos a iniciar con nuestra hidrataciones que no manque la hidratación. Te puedes hidratar con, con agua. De bebidas energéticas, con la birra no, <ríe> con la birra no, agua pura, naturales. Eh. Cualquiera, cualquiera, depende, depende del líquido que te piase, te no No, no hago sponsorización a ningún marchio y tú bebes lo que tú hay en casa. Ok, perfecto. Puede guardar, puede guardar. lo faccio así, guarda. Va, uno, en dietro, dos, tres, cuatro. 5, avanti. 6. Busto flexo. 7. 8. 9. 10. 2 en più. Ok. <ríe> ay, ay, ay, Desde, este, desde este en que el bicicleta. Ok. Perfecto. Con lo que de detto prima. Prendiamo il peso con la, con la gamba, così. Eh, ese va. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 io sempre faccio 12 a 15 ripetizioni non mi limito che solamente fare 10 Puede ser que 10 para mí sean no poca o sea no tanto. Yo hago 12. Tú fai lo que tú riescas. No te debes limitar porque si no el músculo se habitua siempre. 3 de 10, 3 de 10, 4 de 10. No. Fai fin lo que voy. Ok. hemos fatto la prima. Eh a la segunda. La facho. La facho de Tra. Tiro. Tra. Tra. Tiro o el movimiento del movimiento guarda esquina directa. Facho tra tiro, ta tiro, ta tiro. Con esa esquina ah. todo. Diga, oiga, mi primo vídeo de esquina. Siempre facho para demagrir, facho gambe, facho brazo, abdomen, pero mancaba esquina. Dopo de esto, voy a hacer un vídeo para guadañar el salto. Vamos a escuchar el boom. Schiacciare. Ok, perfecto. Vamos con la, con la segunda siempre eh, girando. Busto flesso, ok, ok, y se va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, otto, nove, diez. 11 12 ah, Santa Madonna Ya me También fama el brazo. Anque no te puedes rendir, rendir, rendir, rendir, rendir. Más, más, más. Puedes caer, te puedes hacer mal, pero debe ser constante. Te alce cada, si cada 7 vueltas, otra bolsa te debe Ok, la constancia, la constancia Vinche con la disciplina. Ok, se va uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici ah, uh. manca l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo nuestro tercer ejercicio, pero en la esquina, pero la esquina. ¿Cómo está la esquina? ¿Cómo está? ¿Se ve cual cosa no? Fue eh, caldo, va caldo en la foresta. Va, va a me esposo un poquito, guarda. donde un poquito apanato. Un poquito apanato de apanato. Debo hacer un poquito de, de cardio. A eso he preso un, un gilet, donde voy a hacer una serie de ejercicios pero meterte en forma, para magrir. voy a hacer ejercicio de, de cardio, voy a hacer ejercicios per, per, per le gamba, ejercicio para todo el cuerpo con, con el gilet, con el gilet que pesa aproximadamente como 15 kg. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo está la esquina? ¿Cómo está la esquina? <ríe> bueno, en progreso, bueno, en progreso. Ok, regasi, andiamo, andiamo con nuestra terza. Mira, comando, vamos a verlo para de frente. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uh, uh. Ay, ay, ay, ay, ay, cuando la voy a la izquierda A que el brazo lavora, guarda Está hipertrofiando el brazo Con 10 kilos, guarda, estas zanzaras me están masacrando No me respetan Ok, cambio, cambio, cambio, cambio 3, 2, 1 Via, 1 2 3 4 5 6 7. Tiro en dietro, 8, 8, 9, 10, 11, 12, ah, madre, ya, ya sentí un poquito ya, ya la esquina, ok haz eso, para finalizar eh, vamos a hacer un ejercicio que se llama pullover, pullover, pullover. con el pullover aunque elaboramos eh, el brazo, el pectoral y la esquina. Pero para el pullover, yo le voy a aumentar un poquito el peso. El peso, el peso, el peso. Ahora posibilidad, le aumento. Nope. Le aumento, le aumento un poquito cosí. Vamos a elaborar un poquito più forzato cueste, con este ejercicio. Ok. Ok, perfecto. Todo lo cual pesino. un tanto riposa. Tú lo puedes continuar siempre con el exceso peso. Yo porque. ¿Cuál peso? Y ahora volvió a aumentar el, el. La resistencia. El peso. Te facho vedere. Te facho vedere. ¿Cuál es el ejercicio que vendíamos? A fare. Uno. Oiga. Pues esto está. Pues esto está pesante. Pues esto está pesante. Pero. Never stop. Never stop. No se ferma. No Juan Pablo Córdoba Me llamo yo Juan Pablo Córdoba ¿Cuánto ya ni Escríbete a Que te respondo Ok Perfecto Nuestro próximo ejercicio Que vamos a hacer Va a fare Será el pullover No sé si esto Resiste conmigo Nuestro próximo ejercicio Lo vamos a hacer guarda. Voy a meter cuáles Voy a meter cuáles Esquienas Al pie Vamos a fare puesto En dietro atrás. Así es solamente ¿cuá? arriba aquí, aquí toda la parte posterior de nuestra esquina esquina, esquina, esquina, esquina voy a hacer, voy a fare. uno da, eh, dando la, la esquina a ah, voy y el otro voy a girar ok, vamos a iniciar, primo de iniciar, hay eh, un poquito de agua, si está de agua, agua un poco de carburante Agua pura y natural. Agua pura y natural. Voy a hacer uno. Voy a hacer uno acá. Voy a meter la cámara un poquito más. Vecino, vecino, vecino. Vecino, vecino. Vecino, esto sí me guarda de medio. ¿Sí, sí me veo bien el lío o no? Ok, perfecto, perfecto. Guardate. Guardate el ejercicio. Guardate el ejercicio. El peso, si somos no a casa, te puede dar una mano, pues si no lo falta, guarda como yo, meto el peso para el glúteo, glúteo su, no gluteo su, su, voy a fare esto, guarda, uno, dietro, dietro, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. último, Ok. Si este ejercicio lo, lo fuera es fato Guarda. cuatro y lo echando. lo echando. más al pecho estamos laborando si hacíamos le énfasis le hago más más énfasis al pectoral el pectoral Ok. Ok. Ok. una piccola pausa una piccola pausa y y torno nuevamente a hacerlo exactamente estamos estoy laborando ahí casi así como con con 14 kg 14 più o meno 14 kg allora no 2 2 più 2 4 sto lavorando qua con 16 kg 16, 16. così quella, quella schiena diventa forte no diventa forte se tu sei costante se tu non sei costante non pretenda che con farlo una volta va a rimanere così come un butafori no no deve ser Constante, constante la disciplina es importante y la constancia, ok. Vamos a hacerlo nuevamente. Nuevamente, voy a girar Lo voy a hacer de esta forma, de esta forma, así llevo el peso indietro. Ta -da. Ta -da. Ok, perfecto. Prendo el peso, prendo el peso que está. Ah. el porque si no me hago mal. Ok, ok, vale lo uno. Vado, dietro, dietro, dietro. Ok. Dos. Tres. Sente, sente, sente que tiras. Sente que tiras la esquina, va. Cuatro. Glúteo su. Cinco. Seis. 7 8 9 10 11 12 12 Ay, esta sansara me están me están ahí masacrando. Uh. Eh, Habíamos fatto tres ejercicios, manca manca el próximo, manca el próximo, manca el próximo, manca manca el, el terzo. Para estos ejercicios de, de, de, la, de la esquina también, aunque yo concilio yo consiglio de, de utilizar en que eh, las bandas elásticas, las bandas elásticas son son Ideales y fundamentales, pero eh, aunque para elaborar la, la, la, la esquina, no solo la esquina, Laboramos todo nuestro cuerpo con esta. Le enviamos resistencia, cosí. Aunque con esta es bueno porque eh, se pueden transportar, eh, portar a cualquier punto, sin zafar sin eh, tropo espacio ni que sean cosí pesantes. Ahora tú la puedes portar eh, en el oficio, en casa, en palestra y puedes elaborar. Eh, Tantísimos ejercicios para la schiena, para el tricipiti, para, para las gambas, eh, para todo el corpo, también para el abdominal, no? también para el bicipiti, tricipiti, todo, todo, todo lindo. Por ejemplo, guarda, te faccio vedere uno, uno: podemos hacer el, el rematore, ah, guarda, el ah, rematore, guarda, ah, el rematore, rematore. Por ejemplo, esta es más ligera, podemos cambiare. a. A la llala la Y ves de tu, tus condiciones Vale Perfecto Ok Vamos a finalizar Con nuestro último Con nuestra última serie Última serie de, de Del pullover Ok 3 2 1 vía 1 Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dice último. 12. Ah. Ah. Uh. <risas> ah. <risas> Cuando es que no finalizamos? no? es que no finalizamos? Láchame. Tú me puedes lachar. Tú comento diciéndome, Pablo, me ha piaciuto. Entonces, he entrado solamente eh, en cuatro ejercicios básicos. Yo volvía a cualquier cosa más difícil. Lo podemos hacer. Pero le recuerdo, estos cuatro ejercicios que he ejercici, hecho, tú puedes modificar repeticiones, peso, puedes iniciar con la prima de, de, de, de 10 o de 12, la segunda la puedes hacer de, de, de 10 pero más pesante y la última la puedes hacer de 8 con más pesante, todo depende de tu objetivo por ejemplo mi objetivo mío es mantenerme en forma, mantenerme no quiero tanto volumen sino quiero un, un cuerpo free, por con estos ejercicios que yo hago yo espero que sean útiles para Y si tú, ancora, no te has inscrito, inscríbete a eso. Láchame tu comentario. Vamos a hacer un poquito de, de stretching, de, de la bracha, de la esquina. Cosí nos rimañamos un poquito, tipo Robocop. Ok, brazo dietro Cambio. Avante. cambio una sansara guarda. ah de una parpalida yo te pensé que me iba a, me iba a atacar en el estresi en el cambio cambio Voy a dar un saludo a Matilde y a Julia son dos gemelines, cuáles son las filias mías que son natas poco poco pa? la futura filia guarda, aquella ahí me portarán el agua la estoy esperando ok un poquito en la espalda en dietro, en dietro uno, dos 3, avanti, 1, 2, 3, su en you, su en you, abro chiudo abro chiudo ta ok, por el giorno de hoy habíamos finito, gracias veramente a todas las personas que se han guardado estos ejercicios y que, se, y que lo han hecho, todo lo que tú fai hoy, domani se verá, de cuore, Pablo, GoPro, apaga video.